Muchas veces, sin que nosotros lo sepamos, las gracias y las luces que recibimos las debemos a un alma escondida. Porque Dios quiere que los santos se comuniquen la gracia unos a otros por medio de la oración. Para que en el cielo se amen con un gran amor. Con un amor todavía mucho mayor que el amor de la familia, hasta el de la familia más ideal de la tierra. Cuántas veces he pensado si no podría yo deber todas las gracias que he recibido a las oraciones de un alma. Que haya pedido por mí a Dios y a la que no conoceré más que en el cielo. Sí, una centellita muy pequeña puede hacer brotar grandes lumbreras en toda la iglesia, como doctores y mártires, que estarán muy por encima de ella en el cielo. Pero ¿quién podrá decir que su gloria no se tornará la de ella? En el cielo no habrá miradas de indiferencia, porque todos los elegidos reconocerán que se deben mutuamente las gracias que les han merecido la corona. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.